Un año más y ya en van 227, la tradicional Fira Nadalenca de Santa Llúcia ha obert portes al Pla de la Catedral a una gran afluencia de visitantes, tot i las bajas temperaturas. En Guany, se han instalado 281 paradas relacionadas a los guarniments necesarios para celebrar el Nadal. Muchos venedors fa décadas que ofrecen sus productes artesans yo que vinguen aquí desde los 18 oitantes a ayudar a la mi mara de patita no cuenta. no pero lo que es el lloc ya es ver del meu avi y la mara que ellos hacen las figuras ellos, artesanalmente y hay muchos gente pues, que bueno fa una mica de sacrificio cuando arriben a estas dadas no y si la se il·lusió ilusiones comprar son ese bien vienen y se lo compran no la gran mayoría de paradas son de figuras y complements para los pasebras pero también hay de bets d'artesania y de simbombes, entre d'altres. De curiosidades, n'hi ha moltes. He portat tot de coses de moviment, coses en foc i cosas en fum, que és un nou d'aquest que tan. Calificas a una chimanella. Y atreu fum durant 10-15 minuts. I això és lo nou i lo més vistós que eso también hace que la gent vingui, vegi, le agrada y compre. Pero una vez més el que la figura més demandada y las nuevas incorporaciones son las siguientes. Este año tenemos toda esta tota filera de aquí, tenemos de infantiles también la Peppa Pig, los Angry Birds, en a la Snoopy, tenemos los tres, tres, tres independentistas de Francia, País Basc y Escócia, bueno, los nuestros también, la muraneta. Santana's de personas no se han volgut perdre la primera jornada de abertura. són son los quan cuando arriban las festas nadalencas. Desde que tengo neta es un tío. Y también l'abra y el pesebre. El pesebre y el árbol de Navidad. Siempre está. Nosotros posem el árbol y el nacimiento. Ahora los mis hijos son grandes pero igualmente no continuamos poniendo. Nosotros también pusimos labra, y cuando los hijos eran pequeños, pues también al el nacimiento, pero ahora ya no al nacimiento. Siempre pusimos el pasebra, l'arbre i y sota l'arbre el, el cagatío, son más tradicionales. Nosotros hacemos el cagatío más que el Para Noel. El horario de la fira de Santa Llúcia es de dos cuartos de once del matí a dos cuartos de nou del vespre días feiners y tanca una hora más tarde las vigílies y los festius. La otra fila important importante de la ciudad, que se celebra desde més de 50 años, la de la Sagrada Familia, también obert puertas a un total de 98 paradas. Sin duda, dos interesantes propuestas que recordan que el Nadal ya ja está a tocar.